En Neurófilos buscamos aprender, aventurarnos a nuevas experiencias y emociones A sentir que hay un espacio creado para nosotros, donde podamos reír, llorar, conocernos Y pensar libremente cultivando la curiosidad intelectual El debate filosófico junto a la lectura y la escritura esto es Neurófilo. Neurófilos no es solo un proyecto, es una familia donde personas de diferentes gustos se reúnen a filosofar, interactuando por medio de lecturas, actividades y debates. Todos sus integrantes son diferentes, ya sean callados, extrovertidos, curiosos, artistas, deportistas, entre otras cosas más. Pero aún con esas diferencias nos complementamos unos a otros haciendo de Neurófilos una experiencia increíble. ¡Únete a Neurófilos! ¡Créeme! ¡Vale la pena!